Tardes. Así comienza controversia en esta tarde de este sábado eh, 20 del mes de julio de este año 2019, eh, recordando a un o haciendo memoria, haciendo homenaje a un joven franco-macorizano que apenas con 37 años de edad. Ya con 17 años ejerciendo el magisterio, en el caso de la educación preuniversitaria, y de 4 a 5 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, joven de. Televidente, esa sonrisa sí, que se ve de Elvido, en las diferentes comenzando. fotos e imágenes que acaban de ser presentadas, era la real de él, un muchacho. Eh, muy alegre eh, nítido eh, eh, original eh, Évido debo decir que me tenía mucha admiración a mí siempre me lo manifestaba cada vez que nos veíamos y era un muchacho muy inquieto con muchas ideas de ver este país bajo otra esgla ...bajo otro reglamento, bajo otro modelo... ...que pudiera representar algo diferente a lo que está viviendo el país... ...es una pena que él se haya podido ir tan joven... ...y no haya podido ver hechos realidad las aspiraciones en términos políticos... ...que él siempre tuvo en su pensamiento, un pensamiento progresista un joven eh, luchador, militante de su pensamiento, de su causa, de su ideal, que lamentablemente, señores, por la eh, imprudencia de muchos conductores que andan en estas esta calles, que hoy precisamente, hoy, hoy sábado 20, sale un trabajo sobre... Cómo los accidentes de tránsito En la República Dominicana Se han convertido en una verdadera pandemia Esto es de locura, señores Andar en las calles y en las carreteras De este país es una verdadera locura Es jugarse un billete Para usted salir, por ejemplo, de un sitio a otro Y llegar y regresar vivo Y sano y salvo Porque la verdad es Señores, pero ayer salió que en dos o tres días van 21 muertes en el Cibao solamente por causa de accidentes. Miren esta persona útil, profesor universitario, eh, como dice Cito, deportista, eh, un militante político activo. Y óyete, un bendito accidente, nos lo lleva de la mano. La verdad es que, como tú señalas, se combinan dos elementos. Primero, la imprudencia de mucha gente. En el manejar, en el conducir eh, en las calles y también la poca iluminación y la, la falta poca de, señalización de la falta de política de, de tránsito y de del supervisión Estado. Por sí. parte de política de, de tránsito del Estado. Pero mira, también eh, vi que una persona en las redes sociales colgó algo y yo pensé en Omar Peralta Ajá. cuando leí ese texto. Sí, porque él decía, él escribió. Elvido pudo haber sido diputado. Claro. Porque fue candidato en las otras elecciones. Sí, sí. Pero, lamentablemente, por la gente buena que casi no se vota. Aquí no se... me recordé, de Sí, ti, porque yo siempre he tenido Porque tú esa siempre tesis. te lamentas. En función de una realidad. Tú siempre te lamentas claro de la esa lamento. situación porque se impone el dinero. El dominicano. Se impone la gente que tiene recursos. No vota eh, por. En medio del clientelismo pues... y entonces. La gente comunitaria, la gente que lucha, la gente que está ahí La gente que, la, que las personas lo ven crecer Entonces el pueblo dominicano, una parte importante de él, no todo Pero necesita niveles de conciencia para que le dé calidad No vota por, por, por gente con niveles de compromisos sociales Con ideas progresistas, vota por bandido Este pueblo vota por bandido Aquí cualquier bandido sale con dinero y se alza con diputación y se alza con senaduría, y se alza con alcaldía, y se alza con regiduría. Verdadero bandido. Es una vergüenza para el mundo. ve que cualquier carajo a la vela te sale aquí diputado. Entonces gente de valor. Gente que han luchado su vida entera por un mejor país. Van y lo que salen es a pasar vergüenza, señores. Coño, y cualquier bandido sale por ahí y, y se le sobran los votos esto es una vergüenza, nosotros tenemos que revisarlo como sociedad, porque si bien es cierto, si bien es cierto que, que es un sistema que lo contamina todo, lo corrompe todo, pero ojo, los pueblos cuando quieren reaccionan, el pueblo chileno con una dictadura de 17 años de Augusto Pinochet, con una dictadura de 17 años de Augusto Pinochet, cuando se, la presión hizo que Augusto tuviera que llamar a un plebiscito donde se determinara si el pueblo estaba dispuesto, el sí o el no, aquel se quedaron que se... Y ese pueblo votó en contra de ese señor, y Augusto Pinochet tuvo que irse, con todo el poder y con toda la corrupción para contaminar. Entonces ese pueblo dio una demostración de, de dignidad, de conciencia. Pero miren, Puerto Rico es una colonia y ese pueblo está tirado a la calle en contra y, y ustedes ven artistas que son los que encabezan, deportistas, las manifestaciones porque ese pueblo ha sido ultrajado por el actual gobernador de, de Puerto Rico. Allí usted no, va, no se va a imaginar. Que, que un boricua de eso lo van a comprar y que con una fundita y con una maldita vaina como, como compran aquí con un pica picapollo y, y un vipecito y una vaina. Por eso es que el daño que le han hecho a este pueblo es un daño moral. moral un daño sobre... cultural en el alma del pueblo dominicano, en su propio ser. Bueno, informar que en la funeraria de las Mercedes es que están velando el cuerpo de Elvi Dolora. A las 3 de la tarde se va a, va a ser trasladado a la Catedral Santa Ana, donde el padre Ramón Alejo de la Cruz Moncho procederá a oficiar la misa y luego entonces será enterrado, sepultado en el cementerio nuevo de acá de San Francisco de Macorís. Eh, la UAS, la Asociación Dominicana de Profesores, los jóvenes deportistas del sector Rivera del Jaya, y mucha gente ha estado haciendo guarda de honor durante todo el día en la funeraria y coordinando todo lo que implica, acompañando a la familia y coordinando todo lo que tiene que ver con la parte logística y con todo el proceso de montaje de esta despedida de este gran hombre, joven, dinámico, entusiasta, un fajador realmente. Y un vivo. amigo y seguidor de controversia. Sí, así es. Cada vez que me veía, de las buenas eh, eh, eh, siempre me decía, mira, tal comentario esto, lo siempre siempre, ta, siempre estaba atento y siempre estaba dándole seguimiento a este programa, porque cada vez que nos veíamos me lo decía, sí. ¿tú me entiendes? Entonces, eh, eh, es lamentable esta pérdida, muy lamentable, eh, que uno dice, caramba, tanta gente malo que dura tanto tiempo, entonces... Este muchacho Tiene jovencito. que ser una gente con toda la vida por delante. Bueno, el compañero Juan Tavares, el chino, está allá, está fortalecido dentro de la situación. Nena se sigue recuperando en su hogar y nosotros seguimos pendientes a esa situación de solidaridad con esta familia porque el chino es un hermano nuestro. Claro, claro. Y además es una familia que ha hecho aportes a San Francisco de Macorís y al país, de manera que esta primera parte del programa Vamos a continuar ahora con los temas Más adelante tendremos una entrevista Y después tendremos, seguiremos con el homenaje Al profesor Elvido Ahora tenemos una llamada, buenas tardes buenas. buenas tardes, un par de caballeros elegantes <risa> Gracias, gracias sí, Gracias Miguel Ole, ole, Miguel Martínez Miguel eh, Martínez estamos, estamos todos hoy Estamos todos hoy, creo que confugidos eh, Tristes eh, Una realidad Pena que una, una vida joven, eh, productiva, se haya ido de manera, a lo mejor por imprudencia, de cualquier loco. Te esta compartió esta... mucho con él, Miguel, ¿verdad? Porque usted fue director de la, profesor y director de la Paulina Valenzuela durante mucho tiempo sí, y él vivió siempre yo, en ese barrio ahí. El, el, señor me permitió, el Señor me permitió la dicha de por lo menos verlo allá. Ayer. ayer fui a las 10:30 a su casa a visitarle a cada uno de ellos. Y le di, le, me decía, nena, eh, cuando vaya, estaba cada uno en un espacio físico diferente, distinto. que eh, yo puedo pasar a lo que se le darle la mano fuerte y háblale fuerte a veces si reacciona. Yo le dije, tú puedes, tú eres joven, tú, pero nada, ahí no había, estaba estaba realmente sí, sí. inerte. Estaba, o sea, estaba en una situación que yo dije, incluso yo le dije a la que está de directorado donde yo trabajé, ahí no hay nada, ahí no hay esperanza. Y dice, ¿cómo que? digo yo, no. Porque tú veías, él estaba ayer en, el, en la agonía, un, un, un asunto y conectado, y tú veías, no, no había fuerza, no había nada. Tristemente, eh, a los que quedamos aquí, eh, tener precaución, eh, librarnos, hay, hay que manejar a, a la defensiva, cuidando, eh, protegiendo al motorista, porque ese es otro asunto hoy día también. El motorista, tú andas ayudando a los motoristas como cosa loca. Así es. Es una, es una realidad que tenemos, eh, pasa su alma y y a los familiares que eh, también desearle eh, que, que tengan todo lo que todo lo bueno que el Señor le pueda dar porque como se pierden vidas así la conformidad no llega tan rápido pero todos están estamos ahí en, en ese librito escrito lo único que hay seguro se llama eso uno no quiere ver la partida de un familiar de un amigo pero es la realidad de, de, de esta vida pues Gracias a ustedes por permitirme este espacio y pasar al alma de él. ¿no? Sí, siempre a la orden, Miguel, siempre a la orden. Este este amén, espacio amén, es suyo, amén, Miguel. Amén, amén. Y decirle que, que ojalá que la semilla que él sembró germine en, en la conciencia de cada uno de estos jóvenes que andan por ahí, hecho una cosa y otra, porque tristemente vamos a la deriva, pero yo entiendo que como el ave fénix sabremos, podremos volar de la ceniza y, y cambiar este estado realidad que estamos viviendo con estos despreciados que nos están mal dirigiendo en este país, muchísimas gracias, tengan buenas tardes siempre suyo hermano, gracias, Miguel. Bueno, mira a propósito de eso que dice Miguel de los malvados que están dirigiendo este país, oye son malvados tienen este país en un estado de tensión que hasta la economía se está resintiendo la economía está paralizada porque sencillamente yo mismo lo digo y lo confieso con toda sinceridad, no pensé que las ambiciones de este grupito que está dirigiendo este país iban a llegar a niveles tan extremos, señores. Sí. No importa que el país sí. se vaya a la deriva, Es la continuación del caudillismo que tanto daño le ha hecho a esta de república desde la fundación misma de la nación. Sí. Tenemos una llamada. Buenas sí. tardes. Buenas tardes, buenas tardes, hermano Cinto y Omar. Sí, un placer. Buenas. Nos unimos al dolor de la familia de Dolora por ese, esa muerte que hoy es llena de luto a la familia educativa en San Francisco de Macoría a nivel nacional, porque era una persona muy obra. Nosotros le conocimos y actualmente lo que hay que pedirle a Dios para que le dé fuerza a su familia y. Por él, aunque ya murió, pero hay que orar por él y por los demás que están todavía en, en, en interno. Y Cito, quiero agradecerle la colaboración que usted hizo con nosotros para la graduación de Prepara. Se habla Roberto Hernández, Cito, conmigo. Ah, sí, sí, un placer. Agradecemos gracias. su colaboración con el club. Muy bien, gracias. A la orden Dios siempre, lo hermano. Que y que feliz día. Igualmente, hermano. A la orden siempre, muy bien. Mira. Oye, si este grupo es perverso, señores, Y este pueblo tiene que reaccionar. Miren, miren cómo esta gente concibe las instituciones del Estado y de los que son capaces. Dice Juan Bolívar Díaz hoy en un escrito que normalmente hace los jueves y los sábados en el periódico Hoy y que también reproduce el periódico digital Acento.com, él narra que los reeleccionistas, como se le ha dificultado aparentemente la conquista de los votos necesarios para, para modificar la constitución y permitir la reelección de Danilo Medina, le plantearon, oigan esto, oigan esto, le plantearon a los dos diputados, hijos de dos de los imputados, casualmente del PRM, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez. Ellos los dos tienen dos hijos que son diputados, Emanuel Bautista, sí. de Moca, hijo de Andrés, <coughs> y, y, y, y Jan Rodríguez, hijo de Roberto Rodríguez, que fue director de INAPA. Ellos le plantearon, dice Juan Bolívar hoy, soltarle a su papá y sacarlo del expediente de Odebrecht sí. para que votaran por la reelección. Y, y Andrés Bautista, si ciertamente eso es así, merece merece un reconocimiento. Tengo que serte honesto. Claro, si sí lo rechazó. Sí. Nos dijo que mejor se daba un tiro oh. si era de aceptar una cosa así. Que mejor se daba un tiro. O sea que... Yo te meto en un expediente, pero si tú haces lo que yo quiero, yo te saco. Pero o sea, eso, mira cómo estos malditos, y perdóneme la expresión, porque uno tiene que, si uno tiene sensibilidad. ¿Unos uno malvados? Uno tiene que indignarse. Mira cómo estos malditos usan la, la justicia. Pero además, eso confirma un, un, algo: como la construcción de un expediente. La Entonces, construcción. ¿Cómo de un es expediente? que se construye? Claro. Entonces, por eso es que ni están todos los que son ni son todos los que están. Exactamente. Porque son expedientes amañados. Son expedientes que dejaron a gente ahí y a otros dejaron fuera a los principales responsables. Entonces, eso viene a confirmar que realmente no hay tal persecución, ni siquiera con ese expediente, no, no, ni no. siquiera con ese expediente contra no. la corrupción. No, no hay, no hay, tal, persecución, hay tal persecución, ni hay tal sinceridad. es un amasijo de impunidad. Eso es un amasijo de, de impunidad, eso es un allante y, y un una, bulto. Un bulto. Hecho Tú con no viste lo de Punta Catalina. Sí. Si no vienen de allá y traen la información. ¿Tú crees que ellos no sabían que ahí hubo sobornos? Claro que lo saben, porque comenzando con el presidente de la república, esa gente está todo envuelto en eso. Así es. Y la campaña, ah, entonces subvencionaron campaña en esos países, y aquí no, pues bonito, aquí no iban a subvencionar, que aquí estaba la oficina de estructuración Principal. de este sobornos. Oh, la pero, tenían aquí. En el propio Dios palacio. La tenía una oficina en el Palacio Nacional. Ah, entonces no iban, pero ven acá. Y es que creen que todo el mundo es tonto en este país. Entonces este grupo este grupo, el pueblo tiene que enfrentarlo, si no va a llorar lágrimas de sangre, Cito Gabín. Ahora, no hay forma, Omar, no hay manera, no hay manera. Si es que ese grupo del Palacio decide imponer a cualquier costo la Asamblea Revisora para modificar la Constitución, para una repotulación de, los que, de quienes están en el poder, porque no es solo el presidente Danilo Medina, de todo lo que de todo, el de poder, todo lo que están disfrutando. Eh, no hay forma de hacer eso, que no sea corro que no sea de esa manera. No hay manera, no, que, no hay no manera. Sea, que no sea corrompiendo, que no sea comprando, que no sea... Y ojalá, porque si hay alguien que compra es porque hay, ta, es porque hay también gente que se vende. Y bueno, gente, Leonel Fernández... Y hay, y hay gente etiquetada. que ha dicho que hay almas de la oposición que tiemblan cuando le hablan de 70 millones no, de pesos. No, claro. Ojalá es. no ocurra eso. Ojalá. Ojalá bueno, un día tengan eh, dignidad eh, eh, y pongan decirte, un ejemplo. Diputados del PRM se han sublevado en línea que el partido le ha trazado sí. y, y han desobedecido entonces hay el temor de que ya de que cuando, alguno de, pueda hacer lo mismo de que alguno, exacto, ya con la asamblea revisora y, y, y, y del grupo Leonel también, ahora ellos han resistido parece, parece que ellos no han conseguido los votos porque han anunciado tantas veces que tal día eh, dicen el próximo martes el próximo miércoles el próximo jueves han anunciado 500 veces que tal día se va a introducir el proyecto reeleccionista y finalmente eh, no lo han podido introducir. Eh, hay que decir que Leonel Fernández hizo una, una gran manifestación, salió a relucir ahí que le pagaron a muchísima gente, a muchísima gente le quedaron mal porque le ofrecieron 500 pesos. Sí. Y lo que le dieron fue bueno, se denunció que de aquí mismo de San Francisco de, y que ofrecieron que, 600 pesos. Sí, 600 ¿Sería verdad? pesos. Y que pica pollo y cosas. Eh, la verdad que el clientelismo y la politiquería... Mira, hay un ejercicio que hizo un amigo, que hizo alguien. A ver si podemos lograr, por esa parte que tú dices de los votos, realmente coincidir con él en lo siguiente. Situación de la reelección en el Congreso Nacional y eventual Asamblea Constituyente. Revisora. Constituyente sí, no. El constituyente no, revisora sí. 51 PRM son que, 52 de que no. 51 del PRM que no. Son 52, son ¿verdad? 52. 52 del PRM que no. 14 del PRD que sí. Sí. Que votarían que sí. sí. 10 del Partido Reformista de estos 8 han dicho que votarían y 2 que no votarían. han dicho que no. 71 del PLD, que son de Danilo Medina, sí. sí. 36 del PLD que son de Leonel Fernández No Uno del PQDC ha dicho que no Uno del BIS ha dicho que sí, sí. Uno del MOD ha dicho que sí Uno del Frente Amplio Que Fidel Santana ha dicho que sí, no, no. Uno de al... al país De Alianza País Fidelio de Pradel dijo que no eh, Dos del PLR Partido eh, La estructura La estructura Eso sí. eh, Han dicho que sí uno del PPC sí. ha dicho que sí. 190 diputados, ¿verdad? En este caso 191 porque son 52 del PRM, como tú señalas. Sí. Entonces, diputados 98 que sí y 88 que no. De los 32 senadores, 24 que sí y 8 que no. Y 8 que no. Sí. Entonces, suman 122 los que sí. A favor de Danilo Suman 100 los que no Que se oponen a la reelección Y el mínimo son 149 Para aprobar la reelección Necesitan la, las dos terceras la, partes la, Que son 149 que, que, de, que de 122 son 149 Sí le faltan entonces, hasta este momento, 26 votos 26 para votos. modificar sí, la sí, 26 votos. Parece que no han podido conseguir. No, no, han podido, porque han dado tantas vueltas. Han dado muchas vueltas. Y han dado... porque Y dice Reinaldo que hay tiempo para todo y que sí, todavía hay tiempo. Claro, porque... Pero creo pasado, que el miércoles que se ahí va Ahí ha entrado en juego varias cosas. La amenaza de los Estados Unidos, que ha amenazado a muchos diputados y senadores con quitarle la visa y, sí. y hacerle expediente También hay un grupo de abogados que se constituyeron para hacerle un expediente Porque ellos entienden que es una violación Y que, que es un, un ilícito penal Un delito eh, Violar la constitución de la república un viol, eh, Entonces ellos lo someterían Entre eso estaba Incho Castillo y, y, y Luciano Pichardo Y otros destacados abogados Entonces Más las manifestaciones Que se han producido en el Congreso Ha atemorizado a algunos Sí, así es ha atemorizado porque ya lo han señalado con nombre. Y déjame decirte: hay muchos descarriados que no le paran bola, como dicen los tigres, a nada. Pero hay otros que piensan en, en su familia. Claro, y claro. ¿Cómo sí. tú le ves la cara que tú seas un vendido a tus hijos? ¿Qué van a pensar tus hijos cuando tú eres una porquería humana que anda. Bueno, si tiene un poco de vergüenza, por lo menos un poco de vergüenza. Entonces Tiene que pensarlo por lo menos dos veces Parece que hay que Ahora te voy a decir lo siguiente Yo digo que este es un grupo Capaz de todo Cuando este grupo Quiere Porque ellos están en eso Claro que sí Ellos están en eso Aún claro con porque asegura, esa, ¿Es asegurar impunidad o más? Sí, es asegurar impunidad sí. Aún con Sí, claro Le quieren terror impunidad. a salir del poder Claro que, de, que pero sí Pero como quiera va a ser un lío Porque tarde o temprano van a salir Sí Y óyete Y óyete No, y óyete, no, no es y eterno aquí, Y aquí no puede haber el presidente que venga no le puede venir a este país con impunidad. Pero no le puede venir. Dice que borrón mi Lo, y lo, lo nueva, pagaría caro. Y dice que, que lo pagaría ¿Tú caro. ¿Tú sabes por qué? Porque independientemente de lo que tú señalabas ahorita, de que el pueblo dominicano todavía no ha hecho la reacción, no ha despertado, pero sí ha despertado por lo menos una parte importante que tiene que ver con hacer conciencia en el tema de la corrupción y de la impunidad y entender que el castigo tiene que estar, entonces cualquiera que pudiera suceder a las actuales autoridades en el momento que sea, está compelido a actuar contra la corrupción y la impunidad. Una llamada, buenas tardes.